hay un cartel que dice no usar el teléfono. Parece para no hablar. ¿Sí? Hola Emilio Estamos en el lounge De Japan Airlines El de First Class eh, Yes, we do A ver, ¿dónde está nuestro vuelo 020 ah. No mm -hmm. está, está. aparece Cambió de hora. That's what I'm trying to find out mm. No parece mm. Recién lo habían adelantado En vez de 0.30 sería 0.20 acá? acá no está a ver, Vamos a ver del otro lado Y supuestamente el vuelo sale 020, pero no aparece ahora. No sé por qué. A ver. Yes, we live in Japan. Unfortunately. Ah, puede ser eso. Lo adelantaron demasiado y no me avisaron y ya se fueron. Ah. Sería malo eso. Es hmm. bad. What? Leave Japan. Yes, because it's nice. Bueno, me muestro el lado, un poquito <clears throat> Oh, yes, I do like. That's what is unfortunately that we live in. Acá la parte, esta es la parte que hay comidas chinas. Ahí, a ver, arroz acá, Ah, chef, sí, ahora lo muestro. Ah, ah mira, fideos. Esto no había recién cuando yo me serví. Ensaladas, salsas. Por acá, jugos. Aquí. Bebidas con el alcohol. Acá está el chef, en su estación. Lo increíble que recién estaba haciendo hamburguesas el chef. ¿Eh? Más jugos. Y acá es la parte de comida japonesa, creo. Eh, todo parece chino, no sí. sé. Acá, tempura. No sé, más o menos. Bueno Acá el arroz, arroz blanco. para ponerle al arroz si no quiere o sopa de miso bueno qué sé yo. Eh, salón no es no nada del otro mundo para hacer un salón de first class esperaba que fuera un poco mejor ah, acá te hacen masaje interesante ah, lástima ya no tengo tiempo Los baños las duchas hasta las 11 y media. Ah, qué interesante eso que está ahí atrás. A ver. hay un modelo de un Concorde por lo que veo. Bueno, y mi vuelo sigue sin aparecer. Más bebidas alcohólicas. A ver, el horario de que te lustran el zapato. Bueno. Los sublos, ah, está mal. Los sublos lo de deberían dejar de usar el launch ah, No phone, me dicen acá. bueno, vamos a hacernos los tontos. Lástima, quería mostrar esa parte, pero no se puede. Vamos a mostrar los ventanales Los ventanales están buenísimos Dan a la pista pero hay un tremendo reflejo ¿Se ve bien, Floxy? Bueno, es algo mayor que la, que la pista Una lástima Porque ahí está toda La pista que hay acá? que el vidrio está lejos, encima el vidrio está... Fíjense, ¿eh? Hay un espacio acá. Así que no puedo. A ver, ahí... Hay... No sé, apenas se llega a ver, creo que hay un... Triple 7 de Ana. triple 7, ni siquiera veo. Creo que sí. Acá hay uno de... Japan Airlines, ahí atrás. Es el First Class Lounge de Japan Airlines. Pero tendría que haber una cabina oscura donde uno pueda... Acá está un poco más oscuro, a si sí, sí podemos ver. algo se ve algo sí un triple 7 de Japan Airlines acá está el de Ana al fondo hay mucho más pero no, no se ve mucho hay un 787 de Japan Airlines pero, pero no se ve bueno bueno lástima lo que quería mostrar yo al fondo no puedo no me dejaron con el teléfono, así que voy ahora y, y les cuento. Después leanlo en mi blog, a volar Bueno, me voy a averiguar qué pasa con, con mi vuelo. No sé, qué había en un salón aparte, donde había model vi que había un, una vitrina con modelos de aviones, este, y Alicia, su muy copada con con su Twitter Bueno, ya, ya comimos acá este Ay, era... la comida ¿eh? Bueno, le, la mostré ahí la... este saluda a Floxy Hola Floxy Hola. No, porque... Eh... el pasaporte? Ah, no sé ¿Por acá? No Bueno, ahora resulta ah. que perdí el pasaporte bueno Pierde el pasaporte en vivo por, por Periscope. Pero, no, no, no. El pasaporte. Y muchos éxitos más. No, pero, pero, pero. No. Te lo dieron en la entrada el pasaporte. Ah. Ay, lo guardé en un, en un bolsillo diferente, por eso es que no lo encontré. <risa> Qué cosas, ¿no? Acá todos se ríen. Micro momentos de pánico. Sí, sí, vivieron momentos de pánico. Sí, pero en algún lugar tenía que estar. Sí, sí, sí. No, es, es muy raro que yo pierda algo. Eh, y no soy como otras personas que sí pierden cosas. Sí, no sé a quién se refiere. Ah. Lo que pasa es que esas cosas no se ponen en Twitter. No, bueno, qué sé yo. Este, bueno, como no me dejan ir allá con el teléfono prendido, entonces... Eh, allá el fondo. ¿Qué hay en el fondo. ¿Qué en el fondo? Eso es lo que quiero ir a ver. Bueno. Hay otro salón distinto, <risa> pero, pero no me dejaron entrar con el teléfono. Estaba con el teléfono y una chica y me dijo: Ay, sorry, no phone. Así que ahora vamos a. Voy a apagar esto y voy a ir a ver. Aparte. Apagar. Sí, apagar el Periscope. Apaga. Apagar voy a. De, de... A apagar. Ay, gracias por los corazoncitos. Ali todavía no se bajó el Periscope, no sé qué está esperando. No, no es democrático, no es como el Mircat, por eso no me lo bajo. Bueno. Porque no puede dice... ser que solamente eh, los que tienen Periscope tienen derecho a ver las cosas. No, no, no. El MIRCAT es más democrático. Yo bueno. apoyo a los animalitos. Bueno. Bueno, este... Voy a ir al salón ese y voy a ver qué... qué pasa con el vuelo que no aparece más en la pantalla. ¿Eh? No sé, bueno Bueno, hasta luego, gracias por ver Nos vemos, no sé Voy a traer, otro Periscope sí, desde el aeropuerto de Doha ¿Eh? Hasta luego, chao Mariano, hasta luego Gracias, gracias, gracias Floxy, gracias Emilio Gracias Vir Gracias a todos Hasta luego Che, bajé la nueva versión de De Periscope para Android Y no arreglaron lo de lo de parar el Stop broadcasting! <laughs>